Hola, yo soy Oscar Gallo y hoy te contaré de las economías compartidas. Este es un concepto que muchos usamos con frecuencia. Veremos su origen, cómo funciona y de qué modo ha cambiado nuestro mundo. Empezamos. Vivimos en un mundo que se mueve por la producción y el consumo. Cubrimos nuestras necesidades ganando dinero por hacer cosas que otros necesitan. Pensamos en el mercado como una cadena de intercambios. Incluso con los servicios, nuestro saber y nuestro tiempo son la mercancía. Hoy en día valoramos las cosas simples, como el tiempo y el espacio. Mientras más gente viva en las ciudades, menos lugar hay para poseer, por ejemplo, un auto. El costo de la maquinaria y la huella de carbono preocupan más a las industrias y emprendimientos de todo el mundo quieren elevar su propuesta de valor. ¿Por qué pagar por un auto que va a estar estacionado entre 20 y 22 horas al día? El alquiler tradicional está lleno de papeleo y hasta el carpooling tiene sus límites. Sidecar fue el primer servicio en ofrecer autos compartidos usando la internet. El nuevo modelo significó dar acceso a todos y en todo momento al vehículo. La idea básica es compartir bienes o productos materiales usando los medios digitales. Para compartir los productos deben ser durables, versátiles, reparables y sostenibles. Pronto, este concepto se extendería a rubros como la hotelería, la comida o la manufactura. Hasta el punto de cambiar la forma en que nos relacionamos con estos sectores. En una economía compartida, el usuario final no asume el costo del producto. La empresa reparte el costo entre múltiples usuarios y transacciones. Este modelo se conoce como Mesh o Maya, y conecta a las empresas, intermediarios y usuarios entre sí. La información sobre bienes y servicios es lo que nos une en la malla. Las bases de datos son ahora fuentes de valor y las redes sociales medios de promoción, permitiéndonos encontrar clientes que no podíamos imaginar la malla reduce la cantidad de recursos que hacen falta para satisfacer a más gente y vuelve a valorar la calidad y la durabilidad contrario a la economía descartable. Con la recesión global de los años 2000 muchas empresas quebraron. Una nueva generación de emprendedores corrió a llenar este vacío. Trajeron nuevas ideas como el valor de la información y la conciencia ecológica información es saber que Juan come pizza, Pedro hace pizzas y Miguel tiene una moto lo mismo se puede aplicar a un diseñador, un impresor 3D, la tienda y el repartidor o a las reseñas que te dan más seguridad para alquilar una habitación o pedir un taxi pese a que ofrecemos cosas materiales la verdadera mercancía son los datos y nos permiten participar de forma casi horizontal en la cadena de valor las economías compartidas y el modelo de la malla ya están cambiando al mundo este cambio no nace de la teoría política sino de las relaciones y necesidades humanas y resolverlas es la razón de ser, tanto del marketing como de la tecnología. Eso fue todo por hoy. No se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.